Ejercicio para conseguir una mecánica articular adecuada para la ubicación articular o en caso de inflamación articular. Vamos a monitorear con nuestras manos qué tanto abrimos la boca sintiendo nuestras articulaciones las cuales se ubican justo enfrente del oído. Para asegurarse que estamos en el lugar correcto podemos abrir la boca de manera normal una vez para hacer la prueba. Se debería sentir como sobresale la articulación bajo los dedos que la están palpando. Una vez que se tenga ubicada la articulación, posicionamos la lengua ligeramente sobre el paladar en la posición de la letra N, intentando que ésta permanezca en esa posición sin despegarla del paladar, incluso cuando se abre la boca. Este ejercicio es más fácil si se realiza frente a un espejo. De esta manera seremos capaces de vigilar que estemos abriendo y cerrando la boca en línea recta. También debemos evitar llevar la mandíbula hacia adelante cuando abrimos, para ello es útil imaginar cómo se acerca el mentón en dirección a la garganta. Al estar abriendo la boca, nuestros dedos nos avisarán cuándo comienza a sobresalir la articulación y esta será la señal para detenerse. No vamos a abrir más allá de eso. Durante todo el ejercicio se debe pensar en la mandíbula como algo flotante, agradable y relajado. Realizar este ejercicio entre 5 a 10 repeticiones.